Hola qué tal gente, en el día de hoy nosotros vamos a ver un video tutorial de cómo yo puedo eliminar esos anuncios molestosos que salen cuando uno abre Google Como también le llaman en inglés eh, pop ups o también le llaman a, a anuncios emergentes, vamos a eliminar eso que no queremos que nos salga, a veces nos salen hasta anuncios de contenido para adultos entonces simplemente vamos a enseñar tres formas en este video la número uno es la que yo entiendo que es la más importante y la que va a ayudarnos porque yo he intentado varias y no me han funcionado pero les voy a explicar ahora mismo la número uno primero ustedes se van a ir aquí donde están esos tres botoncitos y van a ir a donde dice configuración si tienen en inglés va a decir settings luego cuando ustedes abran esto ustedes van a buscar a donde dice abajo configuración avanzada y le van a dar ahí, luego en configuración avanzada, luego en configuración avanzada ustedes le van a dar a donde dice configuración del sitio web, y le van a dar ahí, y aquí van a buscar a donde dice notificaciones, miren ahí donde dice notificaciones, si se fijan el, la página que me envió eso fue lion.king, miren ahí abajo donde está, lion.king bien, entonces yo lo que voy a hacer es que voy en vez de tener esto así en azul lo voy a dejar desactivado miren cómo dice en azul pregunta antes de enviar, dice que pregunta antes de enviar, pero realmente yo no confío en eso, ahora si lo bloqueo se va a bloquear totalmente bien, ok, luego de que yo tenga aquí donde dice bloqueado verdad, yo voy a buscar las últimas páginas miren ahí que son las que mayormente me mandan anuncios son esas dos últimas de abajo si se fijan estas de aquí arriba son páginas de google que yo entro esas yo no quiero bloquear nada porque google no me está mandando no me manda ningún tipo de notificaciones esas yo las quiero las que son anuncios molestosos son esas que están ahí yo le voy a dar a los tres punticos y le voy a dar a quitar tres punticos y quitar ok entonces simplemente bien el. Entonces el otro caso es Ustedes van a ir a Google Y van a escribir Ad Blocker Y le van a dar primero Y entonces lo va a llevar a una ventana de extensiones Ahí va a decir instalar Ya yo lo tengo instalado Ustedes le van a dar a instalar Ok Yo no le voy a dar porque ya yo lo tengo instalado Simplemente lo instalan Es el segundo paso Y el tercero es que ustedes van ahí en su computadora Y van a escribir Ustedes van a ir a panel de control y en panel de control ustedes van a dar a donde dice desinstalar programas y ahí ustedes van a buscar cualquier programa raro que aparezca que tenga ADS o AD que significa advertisement, que eso es como publicidad, cualquier cosa ustedes lo van a, primero le van a dar aquí donde dice en la fecha le dan un clic para que me organice los últimos programas que yo he instalado, si hay algo que no es familiar, entonces simplemente ustedes lo borran. Bien, yo no voy a borrar nada porque yo sé todo lo que tengo aquí instalado, pero es posible que en el tercer caso se le haya instalado algo que ustedes no tienen deseado. Pero si ya ustedes hicieron el primer paso aquí, que ustedes le dieron a bloqueado, ya ustedes tienen todo bloqueado. Bien ok luego de que ustedes hagan todos estos pasos que ya revisaron que no hay nada instalado aquí que no le parezca familiar que aquí simplemente ya borraron lo que iban a borrar e instalaron eso ahora les recomiendo que cierren el buscador cierren todo y reinicien la máquina bien simplemente aquí le vamos a dar reiniciar ok luego de nosotros reiniciar la computadora nos vamos de nuevo a Google y tratamos de navegar a ver si no aparece entonces el anuncio bien, entonces principalmente es el primer método que va a funcionar porque es el, mayor, es el que está funcionando más actualmente pero recomiendo que hagan los tres Principal, principalmente es el, primer, eh, el primero que está funcionando más pero yo recomiendo que ustedes hagan los tres pasos Bien, mi gente, no olviden suscribirse, darle a like y nos vemos la próxima. Espero que les sirva de ayuda este video y chao chao.